Cruza los pies y dale a las rodillas y dile cura al papá. ¡Hasta luego! Venga. ¡Adiós David! <ríe> Vamos. Mira. Mira. Bueno, Oye, nunca había hecho esto del arbolismo. Yo pensaba que lo del arbolismo es pegarse golpes contra un árbol o abrazar árboles, pero qué. Pero esto es entretenido, ¿eh? Esto es entretenido. La verdad es que te pegas una soba guapa aquí, de, de poner y quitar mosquetones. Ay, va, Dios! Y de sujetar al niño. ¡Venga, tira para adelante que haces tapón! Una seta, has visto? Bueno, llevamos toda la mañana aquí. Ay, y hemos hecho lo de las tirolinas y lo del árbol. Ahora, a comer. Y después, a darle caña a la bici. <risa> Pues ya veis qué pinta gasto Mañana entretenida Entre la tirolina y luego el arbolismo Estoy ya reventado Me han obligado a ponerme esto Casco y rodilleras Me han acojonado Que esto es enduro, que esto es enduro Pues eso, irisarriland Un bike park Y un, un centro de aventuras Para la familia Entretenido, hasta. Luego esta tarde toca Paseo con la familia A pasar por ahí, por el puente tibetano Ah, no se puede respirar con esta mierda, Dios ah. Bueno, pues ya hemos llegado arriba Vaya panzada me he pegado Hacía días que no cogía la de montaña eh, A la semana que viene tengo la carrera de la muela Entonces habrá que entrenar un poco De momento vamos a intentar hacer alguna bajada guapa A ver si no me caigo Porque me han acojonado Aquí entre la obligación de llevar el casco y las rodilleras ¡Hostias! Me atropella Hola. Espera, ya me voy, ya me voy. <ríe> Estos esto han sido más espabilos que yo. Sí señor. Muy buenas. ¿Por dónde os vais a tirar? ¿Por la negra, la roja o, o, o de las primeras? Yo, yo, yo por seguiros, si os tiréis por la, la sencilla, sigo. Que me han acojonado. Por la roja, mica, no güey. Ha hecho este que está con mucho barro. Pues pa, tampoco. Además está está digitona es la ropa. Oh, ha venido el músculo. El músculo, qué músculo. Venga, yo sigo? sigo, yo sigo. Vosotros tiráis, yo intento seguiros. ¿Cómo ha subido? Ah, pues montado. ¿Cómo vas a subir? Que, que no así. tengo, que no tengo la, la etiqueta. Que esta es la mala, esta es la... Ah, a mí no me dejan subirme ahí. Ah, el es no, ve ¿eh? eso no ve nada. No ve nada. para el camión sí. mi bici mi bici que se cae wow. así se sube mejor ¿eh? más cómodo más rápido ¿De dónde eres? Yo, de Brasil. Bueno, vivo en Irún. Soy brasileño. Brasileño, oh, pues sí que está lejos de casa. qué emoción, ahora con espectadores y todo al final solamente cuatro bajadas no ha dado tiempo de más, la, la azul, la roja, la... me quedo con ganas de negra pero me da miedo ir solo Maño, maño, maño, ¿cómo ha ido la Conor? Maño, jeje. Con disco de 160 y cubiertas de 210. Y aquí los Endures no se me iban. Di que iban, iban despacito. Los Endures, bueno, esperaban unos saltos que me daban miedo. Bueno, y ahora entrenar, ¿o okay, qué, David? a ver si consigo una bici. Hola ¿qué tal, estamos en La Guardia, en La Rioja La Besa, en el restaurante Sugar, me ha traído aquí a mi mujer, como ayer eh, pues estuve yo con la bicicleta, pues hoy le toca a mi mujer degustar de un buen menú y una buena cata de vino. Bueno, ¿qué tal fue ayer las bajadas de la bici por Irris Pues estuvo guay, era la verdad que la primera vez que me metía así un bike park No me subían ahí con la furgoneta, bajaba con la bicicleta como los locos Se me quedó como pequeño, o sea, la bajada esa que hacíamos, las pistas roja Eran sobre unos 4 minutos de bajada Y faltaba, faltaba, faltaba distancia, faltaba longitud Me quedé con ganas de, de haber bajado durante 20 minutos ahí a saco pero bueno, estaba bastante bien, un sitio para pasar con la familia el peque estaba disfrutando ahí con las atracciones mientras yo estaba con la bicicleta haciendo el tonto solamente pude hacer cuatro bajadas me quedé con las ganas de la pista negra porque hice la pista verde, la pista roja dos veces o tres, pero la pista negra me quedé ahí pero bueno, no quería bajar nadie cuando subía allá arriba con, la, con el trenecito todos se bajaban por la roja o por la verde y me quedé yo con la gana de que alguien se hubiera tirado por la negra y haberme tirado detrás de ellos Pero bueno, entretenido, bueno, está bien, está bien cosas Nunca os tiréis en el negro ¿Por qué? Porque es más, más peligrosa, ¿verdad? Sí Bueno, la entrada de Iris fueron 29 euros con lo de las tirolinas y lo del agolismo Y las bajadas está de, de bicicleta de montaña de, de allá arriba mucho. Habíamos visto el monstruo verde que no era solo uno. que el... no te aquí, ya está, no te preocupes. Bueno, ya está aquí el primer contacto con el enduro. Ay, no me va mucho, ¿eh? no me va. Me, me va a bajar, pero prefiero también correr y subir. Ay, esta mierda casco como se quita. Ay.